Acá tengo tú, acá tengo tú, acá, acá, acá, acá, acá tengo todo ya saben mi nombre. Buscan el oro, pues no encuentran cobre, baby una ducha caliente para el problema. No que vaya, te busque y te robe. Ve la raga, saca lindo tu culo. Es loco, pero siento que te doy tú. Que escribirte te perdona mi amor. Es que si te extraño me sale mejor. Dame los lentes que no vivo bien. Hacemos un mujer, no juego contigo si con el PC. Ser tu suboripo, me eh, papá. Papá. Que yo soy su poripo y pome a DC. mata, pues pa' más. Ya hace un año que estamos en el tram, matando tu trap, comiéndole nada. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dame, mamili, anda de silly, prendemos el gira Cual Freezo y si siempre en el business. De chaqueta, el fin de trajecito, Dilly. Dame, mamili, anda de silly, de hey. Chica, ahora tengo todo lo que no buscas Pero igual te doy No es muy raro que la luna veces Eso solo pasa cuando isa Ya yeah. Sueño despierto por mí Ahora sí cree en mí Mis amigos, mi familia Sigo con la batichica Ya yeah. Ahora tengo todo Ya, yeah. sé en mi nombre buscan el oro Pero solo encuentran cobre.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 Grabando, venite. Mira, una vez más. Ducha ah, caliente para el propio, nunca que para allá te busquen y te rompe. Ves la racaza corriendo en tu cuerpo. Loco, Así. bien. Ahora vamos a ver.